Entonces estoy en la clase Physics Manager. Es la clase más importante y donde está toda la chicha. Por un lado voy a también a crear una serie de parámetros, campos, que van a ser de la siguiente manera. Por un lado, todos públicos. Voy a crear, por un lado, un booleano que voy a llamar pausado. Y este booleano me define o indica si la animación está pausada o no, es decir, voy a poder eh, establecer pausa o no en la animación, ¿vale? Por defecto la animación va a estar pausada, luego le colocaré el valor true a este booleano, pero eh, podré pararla o activarla cuando me convenga. Luego voy a establecer dentro del physics manager, voy a definir un objeto de tipo node, que va a ser el nodo superior, Node-High. Ese es el nodo superior que os recuerdo que está fijo. Y otro nodo, que va a ser Node-Low, que es el nodo que tiene conectado eh, la masa y por lo tanto se, se mueve. Y por otro lado, el muelle, un objeto de tipo Spring, Y que son efectivamente esos de aquí. Fijaos que para yo poder establecer quién es el nodo superior, el inferior o el muelle, lo, lo declaro aquí, pero el, el valor le voy a asignar los GameObjects, las dos esferas y el cilindro que tengo en Unity. Y eso lo haré después. Voy a establecer más variables. Por un lado, la gravedad. La gravedad voy a definir un float de tipo... Eh, público que va a ser 9,8 obviamente esto, este valor también se podría modificar si quisiéramos este es el valor de la gravedad y recuerdo que se mide en metros por segundo al cuadrado bien a continuación dentro de la clase nodo perdón dentro de la clase physics manager voy a crearme una lista enumerada de tipos de integración de momento voy a establecer dos va a ser una lista pública voy a llamar integration y voy a establecer dos posibles valores el método explícito de Euler que le voy a establecer el valor 0, y el método simpléctico de Euler que le voy a establecer el valor 1 obviamente Estos son los dos métodos que vamos a establecer, pero eh, podríamos añadir pues, el método de punto medio o un ejecutador de orden 4, cualquier otro método. ¿vale? De momento vamos a empezar a trabajar con estos dos. Entonces, una vez que tenemos esta lista enumerada, vamos a definir cuál va a ser exactamente el método de integración elegido. en la animación actual. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Que no se nos olvide, también hay que definirnos el paso de integración, el valor h. Vamos a establecerle por defecto un valor de 0,01. Vale, recordar que es eh, un tiempo... Es el tiempo que transcurre entre dos cálculos consecutivos de la posición. Por lo tanto, cuanto menor sea el valor de H, pues estamos eh, transformando una, o calculando una posición mucho más cercana en el tiempo a la anterior, intervalos de tiempo muy pequeñitos. Ahora H es pequeños e introducen menos error, pero a cambio la animación parece que va más despacio. Sin embargo, para valores altos de H, pues la animación eh, parece que va más rápido porque va pasando el tiempo muy rápidamente, pero también puede haber más eh, problemas de divergencia, sobre todo en el método de Leuler explícito. Bueno, ya si no se me ha olvidado nada, ya hemos creado todas las variables, todos los campos públicos que vamos a necesitar. Voy a ir ahora al método Start. Ese es el método Start que se carga una vez eh, al iniciar la animación. Por un lado voy a establecer que la animación está pausada por conveniencia, ¿no? Inicialmente, la animación está en pausa. Por otro lado, desde aquí voy a iniciar la animación de los nodos. Por lo tanto, accedo al nodo superior y al método Start del nodo superior. Recordemos que este paso... Lo que hace es leer la posición de, de la esfera correspondiente al nodo superior y lo asigna al campo POS. Lo mismo con el nodo LOW. Vamos a hacer START. Bien, una vez que hagamos esto, voy a establecer la longitud del muelle. Para ello... Vamos a calcular cuál es la longitud del muelle. Entonces accedo al campo Spring, mejor dicho al método, no, al objeto Spring y voy a calcular la longitud de reposo. Voy a suponer que la longitud de reposo es la que tiene en el instante inicial, con lo cual yo desde Unity puedo colocar o ubicar las esferas y el cilindro, el cilindro como me dé la gana, y esa va a ser la longitud inicial. Simplemente será la posición del nodo superior menos la del nodo inferior. Esa va a ser la longitud natural. Una vez que yo tenga la longitud natural, obviamente la longitud instantánea que tiene el muelle en el instante inicial, por definición, es la misma que acabo de calcular. Con lo cual, ya tenemos establecida la longitud natural del muelle y la longitud instantánea del muelle en el momento inicial. Por último, nos queda establecer correctamente la, el campo posición del muelle, como el punto medio o la media aritmética entre la posición del nodo superior y la del nodo inferior. Luego yo accedo a la posición del nodo superior, le sumo la posición del nodo inferior, y como es una media aritmética, divido entre 2. Recordemos que hay que dividir por 2F, ¿vale? Para que sea una división en coma flotante. Bueno, pues esto es el método... Start. Establecemos o arrancamos la, o calculamos la posición de los dos nodos y calculamos la longitud de reposo y la posición del muelle. A continuación voy al método Update. En el método Update lo que voy a hacer es detectar si hemos pulsado, por ejemplo, una tecla, que es la tecla P de pausa, y va a parar o, o activar la animación. Para detectar la pulsación del teclado se hace con la clase estática input, entrada, donde yo digo get key en particular get key up es cuando se detecta que se ha pulsado la tecla y se levanta la tecla, y en particular con el código de la letra P mayúscula. Esta, este if se activará cuando eh, hayamos pulsado previamente la P y soltemos la P. En ese momento, el valor de la variable pausa, que es un booleano, tiene que invertirse. Si es falso pasa a verdadero, si es verdadero pasa a falso. Esto se puede hacer invirtiendo con el operando negación, admiración, el valor actual de la pausa. Aquí, por lo tanto, la tecla P hace de, lo que se llama en inglés toggle, es que se invierte la, la pausa, no se invierte el valor de la variable para pausar o activar la animación. Bien, no voy a utilizar más la, el método update, porque en principio es, se activa una vez por fotograma. El problema es que, eh, sobre todo para animaciones por física, es que necesitamos que esta animación sea lo más suave posible y a veces no se garantiza que la, el método update se le llame de, en, en intervalos de tiempo regulares, sino que pues, el sistema operativo está ocupado o el Unity está haciendo algún otro cálculo lo que sea y no se llama a intervalos regulares la función update. Esto, ¿qué haría? Pues lo que haría es que la, la animación parece que va a trompicones. Si hay otra función parecida se llama muy parecida, que sí se garantiza que se, in, se invoca desde intervalos regulares. Y ese se llama Fixed Update. ¿Vale? Por lo tanto, esta actualización sí es de manera regular. Es una función privada, solo se va a llamar desde el Physics Manager, y lo primero que vamos a hacer es: aquí es donde vamos a meter toda la chicha ¿no? de la animación, de cálculo de la siguiente posición, etc. Lo primero es comprobar si la animación está pausada. Entonces no hacemos absolutamente nada. Retornamos y hemos acabado entonces eh, de actualización, la actualización de, de la animación. Por lo tanto, si no se cumple la condición de pausado, es donde vamos a uh, calcular la nueva posición. Por lo tanto, lo primero es detectar el método de integración elegido. Entonces, vamos a, como hemos definido los métodos de integración con dos posibles valores en una lista numerada, podemos utilizar un switch donde el parámetro que tiene el switch es precisamente el método de integración seleccionar. Habrá un caso que será el método de integración Euler explícito. En este caso lo que voy a hacer es, voy a invocar una función que todavía no he escrito, vamos a llamarla integrate explicit Euler, de momento de momento de error, porque no, no está creada, por eso está subrayado. Y eh, esta función lo que va a hacer es calcular la posición según el método Euler explícito. El siguiente caso será integration con el método simpléctico. También voy a crearme otra función que voy a llamar integración integrate simplectic Euler, también de error de momento porque no está escrita, y también lanzamos un break. Por último, habrá un caso por defecto cuando por error invoquemos un método de integración no seleccionado. Simplemente mandaremos un mensaje de tipo error método de integración desconocido. Normalmente este mensaje no debería aparecer nunca, obviamente. Pero si por error le estamos dando un valor, este break sobraría. Estamos dando un valor al método de integración, por ejemplo, en vez de explícito que es el 0, el simplético que es el 1, mando bueno, el 2, pues dará un mensaje de error. Bien. No sé por qué me subraya aquí, a lo mejor si necesito el break final. Eso es. Vale, si sí hacía falta. Bien, ¿qué voy a hacer a continuación? Pues lo que hay, mirad, el switch termina aquí. Después del switch, después de invocar la función IntegrateExplicitEuler o Integrate Euler, habré calculado la nueva posición del nodo inferior. Convenientemente, habrá que calcular la nueva longitud del muelle en función de la nueva posición elegida. Será de nuevo la posición del nodo superior, que siempre es fija, menos la del nodo inferior, que acaba de modificarse, porque lo que habrá cambiado será precisamente la, la posición del nodo inferior. Una vez que he elegido la nueva longitud del muelle, también puedo establecer la nueva posición del mismo, como de nuevo la media aritmética. Entre la posición del superior y el inferior, entre dos. Y esto terminaría el método FixUpdate. ¿Qué vamos a hacer ahora? Detrás de todo esto, voy a añadir las funciones adicionales voy a crear una nueva clase un nuevo método dentro de esta clase physics manager que se llame precisamente integrate explicit Euler. por lo tanto ya veis que ha desaparecido el subrayado de error vale porque ya está definida voy a aprovechar voy a crear también la de el symplectic para que ya también desaparezca el mensaje de error de la otra llamada. Bien, vamos a darle aquí contenido. Esa función lo que hace es implementar esas fórmulas que os he indicado antes, que son eh, calcular la nueva posición y la nueva velocidad. Voy a definirme una fuerza en este valor de fuerza, eh, voy, a, voy a copiar la fórmula que os he indicado. En particular, voy a integrar en el método explícito, primero, la posición del nodo inferior. pos va a ser la posición de, de actual más h por la velocidad, que es vel. Bueno, esto está muy bien, pero ya veis que aparece aquí low post dos veces, primero como el primer sumando de la suma y luego como eh, la variable que recibe el resultado. Esto es mucho más elegante si lo escribimos así. Por lo tanto, con el operador más igual. Una vez que he calculado la nueva posición, voy a establecer la fuerza. La fuerza habíamos visto que era menos la masa del nodo inferior multiplicado por la gravedad y luego la parte del muelle tenía la constante del muelle que multiplica a la diferencia de longitudes entre la longitud instantánea y la longitud de reposo. esa es la fuerza. No sé por qué está aquí subrayado. Ah, porque todavía no, no se ha usado. Vale. Entonces ahora establezco la nueva velocidad. La nueva velocidad, integrando la velocidad, también voy a poner aquí más igual, porque es la velocidad anterior más algo es la velocidad nueva, más igual, por lo tanto, será h por la fuerza dividido entre la masa del nodo. Bien, eso sería el método Euler explícito. Fijaos cómo en la posición siguiente utilizamos la velocidad anterior y en la velocidad siguiente no aparece por ningún lado la, la posición, aparece a través de la fuerza la longitud anterior. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a copiarme estas líneas del método explícito y las voy a pegar en el método simpléctico. Y voy a hacer lo siguiente, voy a cambiar el orden, voy a poner como última instrucción la de la posición. La voy a colocar aquí después. Fijaos lo fácil que va a ser. ¿Por qué? Porque ahora en la velocidad, la nueva velocidad, depende a través de fuerza de la longitud anterior, lo cual es correcto. Pero ahora, para la nueva posición, utilizo el valor de la velocidad que acabo de calcular justo antes. Es exactamente lo que me está indicando el método de Euler. Bueno, le damos a copiar. Si no me he equivocado, ya estaría todo esto. ¿Qué es lo que nos falta? Pues algo muy importante. Y es, volvemos a Unity. Fijaos que en Physics Manager, puedo hacer clic en Physics Manager... Y tengo aquí definido varios campos, que son el nodo High, el nodo Low y el Spring. Lo que hago es seleccionar el nodo High, el game object nodo High, y lo asigno al Physics Manager. Lo mismo con el nodo Low. Nodo Low. Y el Spring, el Spring lo asigno al Spring. Fijaos que lo que aparecen aquí son todos los campos que hemos definido como públicos, ¿vale? esta es la variable pausa nodo high nodo low spring ese es el valor de la gravedad podríamos modificarlo aquí tengo un desplegable con esa lista numerada con los dos métodos que estamos estudiando el explícito y el simplectico y el valor del paso de integración vale lo mismo si yo pincho por ejemplo en el nodo low tengo también aquí su masa su velocidad su posición y su velocidad vale y en el caso del spring tengo la constante de Arquitecto